Desde el SERI, gestionamos y fortalecemos los procesos de movilidad académica estudiantil-entrante. Acompañamos a los estudiantes en su proceso de movilidad académica en la Universidad Distrital. También identificamos oportunidades de mejora en los diferentes procesos y procedimientos de movilidad académica y a promover los canales virtuales y redes de comunicación que ofrece el SERI. Invitamos a todos los estudiantes de otras instituciones de educación superior para que vengan a la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia, a vivir la mejor experiencia de intercambio académico y cultural que cambiará sus vías, para que complementen su formación profesional e intercultural como ciudadanos globales. Desde el CERI, contribuimos con la proyección internacional de la Universidad Distrital y a Bogotá como epicentro de destino de intercambio académico, científico y donde la integración de la universidad contribuye a la formación integral de profesionales, investigadores y creadores. En el SERI trabajamos con pasión y alegría por la reacreditación institucional, un compromiso por la excelencia. Gracias, UDE, si se puede.